Amor y Amistad Hoy celebramos el Día del Amor y de la Amistad Un día hermoso para Poner en práctica La cercanía con el otro Felicitar al hermano Perdonar Acompañar Acoger al otro Es un día para saludar es un día para, para dar amor, recibir amor. Pero no solamente en este día, sino siempre. Hay personas que nunca tienen tiempo para, para decir te amo, te quiero. Para desearle una felicitación a un amigo, a una amiga. A veces el tiempo tan ocupado. Hay personas que no tienen tiempo para nada. Detente un momento en este día. Felicita a alguien. Dile te felicito en este día. En este día del amor y de la amistad. Que ese amor pueda estar en tu mente y en tu corazón. Esa amistad sana que hace crecer y que hace que el otro pueda caminar siempre por el camino del bien.